Hola, en este video voy a explicar cómo cargar nuestra primera factura de venta Para esto debemos ir a crear asiento Y aquí simplemente debemos abrir tres cuentas En la glosa vamos a colocar venta tipo 33 folio 1 Ya que es nuestra factura electrónica número 1 Seleccionamos la cuenta donde está ingresando el dinero La cuenta a la que corresponde, esto que es ventas y debemos seleccionar IVA débitos, En este caso es IVA que debemos. Entonces, en este caso nuestra venta es por 100.000. 119. El neto son 100.000. Y el IVA son 19.000. Con eso ya tenemos nuestro asiento listo. lo hacemos a guardarlo. Y ahí tenemos nuestro centro creado. Bien. Si nosotros vamos al dashboard de contabilidad, vamos a ver que nuestro saldo de dinero cambió. Ya, porque ahora ingresamos dinero a la caja. Por tanto, el saldo aumentó. Recuerden que el capital inicial de esta empresa era 500 mil pesos además en el gráfico ahora podemos ver que tuvimos egreso acá, pero tuvimos un ingreso acá arriba, el día 18 y también tenemos la diferencia del saldo del IVA, donde podemos ver que el IVA débito que es 19.000, se le está restando el IVA crédito y nos está dando directamente el saldo. Anteriormente este saldo IVA era negativo ya que no teníamos ninguna venta, pero ahora es positivo por lo tanto ahora significa que sí tenemos que pagar IVA entonces al cargar un asiento de venta se ve reflejado inmediatamente en el dashboard los valores. Vamos a revisar nuevamente el asiento. Ahí está. Entonces tenemos caja al debe. Con el total de la venta. Y tenemos al haber el IVA débitos y el monto de la venta. Que sería correspondiente al IVA y al monto neto. Bueno, eso es todo. Así se carga un asiento de una venta a un cliente. Muchas gracias.